So I can do this. No, it's a... good. <laughs> you should be in the room with <laughs> That looks like the intro to the documentary. No, you're <laughs> ruining it. <laughs> <laughs> Fucker. So so in right? right? ¿Eh? Yo no los vi. Yo vi un montón de niños jugando. Okay. ¿Nos puede dar dos? gracias Gracias. Drive through Woodstore. store bueno. <laughs> <Yeah, why> <laughs> gracias. gracias. ¿Nos podemos quedar parqueados ahí, no? ¿Sí puedes? ¿Dónde? Sí, yo creo que sí. Acá. Uh -huh. En la calle. ¿Sí? Va. dónde vamos? Ya, yeah. we'll uh, uh, a ser matemático We only and. después no? Vas a ser profesor como Andrés. Sí. Profesor de matemáticas. Ok, let's start. So sort of we um, got the profile yeah we can just if we're careful we can just sort of get that quite nice and flush just sort of jammed up against the ceiling basically Okay. Okay. Do you want light and or do you want to film? Um. I can if you want to film, I can um just uh put my light on here. Do you want to, like record on that? Hola, my Hola. Hola. Estamos haciendo un documental. Es documental, es documental. Usted yo comentando un documental. A solo solo cosa con con esto tipo de estufa. If this is it that's Leña pequeña. pequeña. pequeña. Esto, um, esto, tamaño dos centímetros, de dos centímetros. Mm. Más o menos, no, no es sí. exacto. El beneficio. El beneficio, exacto. Es a um, uh, to usar mucho menos leña, um, mucho mucho um, mi, menos leña. Se gasta menos sí. leña. Ahí va, sí. a, ver. Ahí va sí. a ver, Usted <laughs> va a ir contando la leña. Cuánto sí. le vamos sí. poniendo. Situación um, perfecto. Es esto tubo sí. uno cuarto con um, brasas uno cuarto con leña sí. dos dos de um, este esto tamaño es perfecto sí. um, y uno medio una mitad mm. con aire y fuego um, no no necesitas um, poner um, demasiado leña. leña con sí, demasiado ajá, leño sí. es insuficiente aire sí. insuficiente oxígeno mm. y menos fuego sí the best wood in the goddamn <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> It's like lighting a fire with petrol. It's anillo hot, right? Are you taking measurements? Sí. Burning at 300 <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> so, Where is the CO2? The CO2 uh, in the corner There are rocks here, and this is with Bulma, with arena blanca. And this is This is warm And this is normally cold This is thermal selection So All this energy is reflected interior es sí. um, combustión más eficiente sí. y cuando en, el fuego. Sí. Sí. Mm -hmm. y cuando tú salir en el agua, en los rocos y um. la chimenea ¿Puedo hacer eso sonido? ¿Cómo? Cuidado, no te vas a pegar en la cabeza vos. ya salí una vez Ay, ya, ya. se ve que está saliendo el humo sí, sí. se ve uh, sí, sí, está saliendo ¿No? ¿me podrán ver ustedes? ¿ahí no? sí, sí Hola Andrea, ¿cómo estás? Pero si se da cuenta no está tan lleno de humo aquí adentro. Sí, eso está bien. Ah. As it starts to draw more, it'll suck air in um, rather than letting smoke out. Menos leña y menos humo. Menos leña y menos humo. La verdad que no se siente tanto el humo ahorita. Sí, no se no. siente no. no. no. no. no. Dice que solo es para el video. Ah. Ya, yeah, so they don't want uh, more heat. No. It's enough. Yeah. Y esto es. Oh. Ok. ¿Y con esto cerraron? Sí. Um,